Pues miren, eh, como les había indicado en un inicio, pues nosotros tenemos la intención de desarrollar una comunidad de práctica en un Macao. El propósito real es unir esfuerzos y poder identificar, ¿verdad?, eh, todas las iniciativas que se han ido desarrollando tanto en la universidad como en nuestro entorno para mejorar la práctica docente y en este caso particular lo que que es, ¿verdad?, el ofrecimiento de cursos en línea. También, si es posible, poder identificar y establecer una agenda para dar continuidad a esto, sea a través de posibles reuniones futuras que podamos desarrollar, actividades que podamos continuar planificando, o enfocándonos en unos temas particulares que ustedes como grupo, si así lo entienden a bien, podemos trabajar. Así que voy a dejar a la doctora Reyes para que continúe con la explicación de lo que es la comunidad de práctica. Adelante, doctora. Sí, saludos a todos. Le Estaba diciendo que agradecía a la profesora, a la doctora Liz Pagán, por la coordinación de esta actividad y por todos los esfuerzos que ha hecho el grupo de educación a distancia. Eh, también eh, tenemos este, una preocupación o un interés en que no, eh, nosotros logremos eh, realizar una comunidad práctica en términos eh, más bien enfocados en colaboración, en que nosotros podamos compartir prácticas que nos han funcionado y también aquellas prácticas que nos dan dolor de cabeza, que no nos funcionan o que nos crean ansiedad. Eh, de acuerdo a la literatura que le estamos presentando y que vamos a hacer breve para que los presentadores puedan tener sus minutos de presentación, eh, Wenger establece que las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten dos palabras clave una preocupación o una pasión por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor, interactuando con cierta regularidad. Estas dos palabras claves pueden ser preocupación y pasión, pero si la preocupación a veces es tan grande, pues aunque tengamos la pasión y el interés por aprender algo, pues eso nos puede opacar el interés en aprender porque nos puede crear cierta ansiedad. Así que nosotros queremos, todos estamos pasando ¿verdad? por cierta eh, preocupación o ciertos eh, sentimientos de que queremos hacer el trabajo lo mejor posible, hemos cambiado de repente a esta modalidad, eh, donde no necesariamente son cursos formales de educación a distancia, y lo que queremos es, entre nosotros que tenemos... Eh, Facultad eh, impresionante las diferentes áreas y que nos pueden dar metodologías educativas que nos ayuden a ser este, mejores profesores y compartirlas. Queremos enfocarnos en la colaboración, de compartir nuestras herramientas y aquellas cosas que nos han dado resultados para entonces de, uh, lo que queremos hacer con este grupo es irnos reuniendo eh, a través del tiempo para ir compartiendo estrategias que nos funcionan y sentirnos apoyados y en esta quizás primera reunión la doctora Liz le va a hablar más al final, establecer las metas más adelante, metas a corto o a largo plazo, eh, y que sean eh, propuestas por todos nosotros. Así que sin más preámbulos, agradecemos mucho el apoyo de ustedes y, y no queremos estar solos en esto, queremos compartir nuestras prácticas. Eh, igual agradecer a todo el grupo de educación a distancia y a todos estos profesores y los no docentes, este... Así que agradecemos a Liz, Janice, a los estudiantes de comunicaciones, Milagro Morales, que también ha sido un, un, un pilar fuerte en preparar ese material pedagógico, así que, y Ernesto, obviamente, así que son muchos, la doctora Miriam Ramírez, así que, y ahora queremos ser todos, que todos nos ayudemos a todos, eh, y obviamente a veces hay una afinidad entre unos y otros, pues podemos contactarnos también de manera individual, mira, vamos a practicar esta modalidad, a ver cómo es, y eso es lo que lo que queremos la colaboración es es, es importante de esta nueva de esta nueva meta, en, en metodología así que lo que es conocimiento no se puede quedar en un sistema sino que tiene que ser compartido para que podamos crecer mejor como como profesores así que sin más preámbulos los dejamos en los tres eh, la doctora liz le va a hablar ahora de un modelo rápidamente para entrar en los tres recursos las principales que desarrollan o que tienen a su vez ¿verdad? Eh, lo que es la comunidad de práctica. Eh, básicamente, dominio es una de las características principales y es que el dominio se refiere a todos aquellos que de una manera u otra tienen el interés sobre un tema en particular y lo quieren compartir. En este caso, el dominio viene siendo lo que es el tema de la educación a distancia, que esa es nuestra base en común. El concepto de comunidad, es un muy amplio, pero básicamente el concepto que queremos desarrollar en estos momentos es que nosotros podamos compartir experiencias, como ya la doctora Reyes mencionó, podamos al mismo tiempo desar desarrollar actividades en común y también de, eh, innovar, ¿verdad?, eh, poder hacer nuevas actividades, y nuevas, eh, nuevos resultados ante un mismo tema. Nosotros a través de este tiempo hemos estado compartiendo muchísimas experiencias a través de webinars, eh, nos hemos enfocado en unos recursos principales que nos han servido de ayuda, ciertamente han sido pilares en todo esto, pero ahora como ya establecimos, pues queremos también dar oportunidad a otros expertos en el tema, a otras personas que tienen otras experiencias para que también permitan el crecimiento profesional de cada uno. Y de la vez, pues la práctica es lo que es la base de este concepto que es donde los participantes de una manera u otra llevan a su vez la práctica en la implementación de la educación a distancia, sea que son profesores, sean que son eh, personas que capacitan a otros, que de alguna manera pues tengan algún conocimiento sobre el tema. Así que vamos entonces a dejar a los recursos, adelante Rosa. Bueno, eh, hemos invitado a estos recursos de diferentes áreas, al profesor y doctor Edwin Traverso del Departamento de Biología, a la doctora Ambexabel López del Departamento de Administración de Empresas, y el doctor Jesús López del Departamento de Inglés, que a través de la interacción que hemos tenido algunos profesores y algunos eh, colaboradores de educación sí. a distancia, eh, nos han parecido interesantes y atractivas algunas estrategias que ellos están utilizando. Es, es algo bien breve y bien corto y es informal informar, es a manera de colaboración. Ellos este, han sido, ¿verdad? los que eh, dijeron que sí en este momento porque pueden y en este momento pues quieren aportar de manera informal eh, cositas pequeñas que le han ayudado, ayudado con su estudiante y que nosotros las podemos adoptar. Adelante al profesor, eh, al doctor Edwin Traverso. Quiero comenzar dándole las gracias a la doctora Liz Pagán por esta invitación, a, a la doctora Rosa Reyes también. Eh, para mí es un placer poder compartir el poquito que sé con la comunidad de profesores de, de la UPRH. Es un honor para mí. Eh, pues lo primero que quisiera decir, eh, no era un experto en el uso de estas plataformas, no lo soy en el momento. Eh, eh, no sé cuándo lo seré, pero conozco algo y ese poquito lo quiero compartir con ustedes. Eh, eh, pues yo eh, eh, simplemente me he tenido que reinventar ante las circunstancias. Eh, eh, tenía cierta experiencia, ahora puedo decir que tengo bastante más experiencia y espero en un futuro ser mucho más diestro en el uso de estas plataformas. Eh, no soy el único que ha tenido que pasar por esta transición, como sabemos, todos tuvimos que movernos en línea y me consta que profesores, por ejemplo, de mi departamento, que no tenían ningún tipo de experiencia en ningún tipo de plataforma, según lo que he escuchado, ahora están eh, dando sus clases online, dando eh, exámenes eh, electrónicos, todo el mundo ha tenido una disposición eh, muy buena, están colaborando como comunidad. Eh, y quisiera, de hecho, aprovechar esta oportunidad para agradecerle a algunas personas en nuestro departamento que han sido claves eh, El doctor Ariel Díaz y la profesora Sandra Rodríguez, pues han liderado esta, esta, esta transformación departamental y pues eh, asistidos por personas también claves como Denis Fernández, Raymond Tremblay y la directora del departamento, melissa Colón. Eh, con esa introducción paso a lo que yo conocía. Pues yo sí tenía experiencia en videoconferencias eh, haciendo, utilizando Zoom, Skype y Google Hangout, Mayormente por mis proyectos, ya que requería muchas eh, videoconferencias. Este, en un momento dado, en el huracán María, eh, la persona que trabajaba en mi laboratorio, la doctora Brenda Cady, se mudó a San Francisco para continuar nuestro proyecto. Y estábamos comunicándonos por videoconferencia en todo momento, eh, con la colaboradora de nosotros allá en San Francisco, así mismo con colaboradores en Puerto Rico. Así que sí, por lo menos, tenía esta experiencia de tener videoconferencias. Curiosamente, ninguna de estas es la que estoy usando ahora, y ese es un mensaje de los que quiero enviar. Ahora mismo estoy usando como plataforma principal para videoconferencias Microsoft Teams. Eh, pero tenía ya cierta experiencia en en, en eh, conexiones de internet para tener videoconferencias. Eh, de todas estas, no favorecía una en particular, todas eh, me parecen muy bien. El Google Hangout ya está en proceso de desaparecer, sustituido por Google Meet. Y entonces, en términos de plataforma educativa, mi experiencia era eh, en Moodle. Sí llevo tiempo utilizando Moodle para distribuir materiales y recursos en el curso en mis cursos. Eh, me, parecía, me pareció excelente hacer esto eh, desde hace mucho tiempo, lo adopté en mis cursos, ya los estudiantes por año saben que yo pongo mis presentaciones, videos, el silabario en Moodle, pero mi, mi, mis ejecutorias en Moodle se eliminaron. De hecho alguien que me motivó el semestre pasado a hacer esto fue el profesor nuevo de biología, Gian Vega, quien siendo nuevo en el departamento tomó esa iniciativa y ya estaba dando sus exámenes de forma electrónica. Y yo le había dicho, tú me vas a ayudar cuando yo dé mis primeros exámenes electrónicos. Eso no se dio y ahora lo tuve que eh, aprender a la fuerza con talleres y cosas en esta, en esta pandemia. Así que de ahí es que yo parto de tener cierta experiencia en videoconferencia y de tener experiencia suministrando materiales a mis estudiantes a través de Moodle. But that was it, ok? Entonces, una vez se da esta, esta emergencia y tenemos que reinventarnos, eh, pues yo comienzo a pensar en esto eh, y pues partiendo de la premisa que no estoy dando un curso ni híbrido ni online, sino un curso presencial asistido por tecnologías en línea para sustituir el salón de clases, pues yo no pretendo con mis herramientas en el momento dar eh, otro tipo de curso que requiere otro diseño instruccional. Yo me sigo limitando a mis planes originales, eh, sin embargo, eh, todo de forma electrónica. Y yo divido esto en tres renglones principales. Distribución de materiales es el primero. Afortunadamente ya yo tenía experiencia distribuyendo materiales en Moodle. Me encantaba el hecho de que Moodle había tirado recientemente la aplicación eh, para, para eh, dispositivos móviles y eh, ahora adopté otra plataforma. Y adopté otra plataforma porque yo pienso que tenemos que tener redundancia para un, cada una de las categorías envueltas en nuestra, eh, en, en nuestra instrucción a los estudiantes. Les voy a poner las categorías de una vez, tal y como yo las veo. Principales serían la distribución de materiales, las videoconferencias y los exámenes. Y yo pienso de que para cada una de estas categorías uno debe de tener dos plataformas porque nunca sabe cuándo una de ellas va a fallar. De hecho, Moodle falló en un momento dado, ya se arregló. Y pues yo también, pensando en esto, hice accesible mis materiales, videos, etcétera, en Microsoft Teams. Así que ellos tienen... La ventaja de tener todos los recursos en dos plataformas es eh, videoconferencias. Eh, en videoconferencias adopté dos plataformas, Google Meet y Microsoft Teams. Ellos, mis estudiantes, saben que si una no está disponible en el momento, nos vamos por la otra. Tenemos una, una, una principal primaria y una alterna. Para hacer esa decisión, yo lo que hice fue que di clases con Meet y di clases con Teams. Y mis estudiantes parecieron favorecer el Teams porque lo encontraron un poco más estable y vieron y les le gustaba un poco más el diseño, el outline de la presentación en Teams. Y yo, pues, este, por esa razón, adopté Teams. La otra razón, se las explico ya mismo, es por el Apple Pencil, Pienso que Google Meet es excelente. Nos estamos reuniendo por Google Meet ahora para reuniones de grupos por invitación, pues Google Meet es, el mejor, es la mejor plataforma. Sin embargo, para grupos constituidos de trabajo, Teams resulta ser un poco mejor porque una vez creas el grupo, no hace falta link, no hace falta nada. Tú le dices al grupo a qué hora se van a reunir y todo el mundo llega a Teams. Así que Teams ha resultado ser fabuloso. Eh, entonces, los exámenes. Los exámenes, eh, quiero dos plataformas alternas, ya los estoy ofreciendo en Moodle y pienso eh, tratar de ofrecerlos en un momento dado por Teams o Google Forms. Eh, aquí dice en progreso, pero eso es una forma bien bonita de, de decir que todavía no lo he hecho, ¿ok? Eh, pienso hacerlo, pero como eso suena mal, pues pongo en progreso. Así que ahora mismo este, estoy dando los exámenes por Moodle, eh, pero pienso en un futuro tratar Google Forms o Microsoft Teams. Eh, escogí Moodle inicialmente porque es la plataforma oficial y por, por tratarse de algo tan delicado como un examen, eh, pues todos los estudiantes de nuestra institución quedan matriculados en Moodle eh, automáticamente en los cursos. Eh, no debe de haber ninguna excusa. Y realmente, aunque mucha gente ha, ha, ha, ha mencionado que hacer exámenes en otras plataformas es un poco más simple que en Moodle, eh, yo quizás hay algo de cierto en eso, pero una vez comprendes a Moodle y el sistema de hacer exámenes realmente no es tan complicado. Aquí de hecho quisiera hacer una pausa para agradecerle a algunas personas que me ayudaron en ese proceso. Yo no hacía exámenes electrónicos. Ahora, después de hacer el exámenes el electrónicos, creo que no voy a volver a la hojita de Scampton ni nada de eso porque es una chulería, el examen queda corregido, el examen te da la puntuación y tú lo pasas a tu registro, es fabuloso. Así que eh, yo creo que yo no vuelvo a dar exámenes eh, eh, en papel, aun cuando los dé presenciales en el salón de clase, ¿Ok? Eh, Quiero agradecerle a Liz, a Ernesto Soto y a Flor Figueroa, eh, quienes ayudaron inmensamente en este proceso, inclusive quiero decir que eh, Ernesto Soto me ayudó eh, visitándome a mi casa, no presencialmente, sino de forma virtual a través de TeamViewer, y él toma control de tu computadora con autorización tuya, eh, de forma remota se conecta, entra y te ayuda en el proceso, no le tengan miedo a eso, eh, eh, eh, personas que, que están dispuestas a, a dar este servicio como Ernesto Soto eh, eh, lo hacen y te ayudan y eh, entran con una contraseña a tu computadora y, y te ayudan y se acabó el evento. Así que no le tengan miedo a recibir a alguien en su computadora por TeamViewer, especialmente a alguien como Ernesto Soto. Así que muchas gracias Ernesto. Eh, este fue algo que compartí en un taller de, de en un taller que tomé, que es probable eh, la razón por la que estoy aquí hoy hablándole. Este, traje esta idea innovadora de utilizar un bolígrafo digital. Mucha gente ya lo utiliza, pero, mi, pero creo que no es prevalente. No hay tantas personas usándolo. Eh, esto es, el Apple Pencil es un bolígrafo digital inalámbrico y no es el único de su clase. Pero como yo trabajo en el, en el ecosistema Apple, pues me muevo muy bien entre mi iPad, mi laptop, mi iPhone. Pues tuve que adquirir el Apple Pencil en un momento dado. Y de hecho no le había dado tanto uso hasta ahora. Ahora es eh, imprescindible en mis clases. Eh, mi esposa, que es la doctora Tania Bernabé, ustedes la conocen por ser... Eh, profesora en el departamento de química, eh, adoptó el Apple Pencil en sus clases, en clases de química, y que está resolviendo problemas constantemente, ella lo hacía, pero de una forma que no era quizás tan fácil para ella, y ahora, y ahora lo ha adoptado, nos peleamos el Apple Pencil, tenemos más que uno, este, afortunadamente nuestras clases no coinciden, eh, yo lo uso, lo pongo a cargar, ella lo toma, lo, lo, le hace el perk con su iPad, lo usa, lo pone a cargar y así tenemos un sistema para mover ese Apple Pencil. ¿Cómo lo hago? Comienzo con la sesión, comienzo una sesión en mi laptop. Y estoy hablando de que eh, lo estoy haciendo por Microsoft Teams, porque por la siguiente razón, los estudiantes favorecieron Teams en un momento dado. Yo usé el Apple Pencil con Google Meet, y usé el Apple Pencil con Teams de la siguiente forma. Yo comienzo la sesión en mi laptop. Después voy a mi iPad y me uno a la sesión y presento desde mi iPad. ¿Ok? Y noté que la estabilidad del, de Teams era mucho mayor conectando la tablet a la sesión que con Meet. Cuando trataba con Mids, se caía mucho la conexión del iPad a la sesión, mientras que cuando pasé a Teams, prácticamente no se cae, quizás se me ha caído una que otra ocasión. Así que eso es lo que estamos haciendo. Empezamos la sesión con la laptop, eh, me uno a la sesión con el iPad, y una vez estoy en el iPad, uso el Apple Pencil para hacer trazos, diagramas, anotaciones. Me parece que a los estudiantes les encanta y a mí me da una seguridad mayor de que me están siguiendo porque le estoy anotando directamente en las ayudas visuales y ahorita hace, pronto voy a hacer una pequeña demostración ahora recientemente descubrí Sidecar Sidecar es algo nuevo del último sistema operativo de Apple en la en el sistema operativo macOS y en el sistema operativo iOS Sidecar te permite usar una tablet como monitor secundario de la computadora si tú has tenido un segundo monitor ¿verdad? y sabes la ventaja que es eso ahora lo puedes hacer con el, en la tablet como un segundo monitor de la computadora y es tan simple como pasar una aplicación de powerpoint al ipad la, ahora mismo yo la tengo abierta en, desde la computadora pronto la voy a pasar al ipad para aprovecharme de que en el iPad le puedo escribir y hacer anotaciones. La desventaja de esto con respecto a, al modo anterior que estaba usando, es que como tú estás anotando en el iPad en un en una app que es de la, lab, de la computadora, no se siente tan natural al momento de hacer los trazos, se siente como artificial. Cuando estás escribiendo con el Apple Pencil en un, en un native app del, del tablet, es bien natural. Hay artistas que dibujan con estos este, bolígrafos electrónicos y crean obras de arte. Así que si tú, si tú estás usando un native app del iPad o de una tablet, se siente más natural al trazar y dibujar versus lo que yo voy a hacer pronto, que es conectarme con Sidecar. El, el, el El tablet es simplemente un monitor secundario de la computadora yo muevo, lo, eh, yo muevo el programa en el que quiero dibujar a la tablet y ahí dibujo. Así que voy a, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a mover, estoy moviendo literalmente la pantalla de la presentación de PowerPoint a mi tablet, la cual la tengo conectada de forma a, eh, por cable en el momento, pero esta conexión de usar el iPad como un segundo monitor de la computadora, se puede hacer de forma inalámbrica también. Ahora la, el, ahora la tengo en el iPad. Pues abrí la presentación, la estoy corriendo desde el iPad, ¿ok? Y aquí tengo, por ejemplo, voy a presentar tres, tres figuritas de mi libro de, del curso de Biología del Desarrollo, Voy aquí, selecciono append color, voy en red. Pues por ejemplo, este aquí yo les digo que en Justacreen signaling, eh, una señal envía una célula le envía señales a otras por contacto directo, se están tocando, mientras con paracrine signaling, una señal se una célula secreta una señal que viaja por el espacio intercelular, y se une a un receptor en otra membrana. Yo estoy... Ellos, me, ellos están siguiendo mis explicaciones con trazos que yo estoy haciendo en el momento en la presentación. Y yo sé que tú puedes hacer esto, por ejemplo, con un cursor, yo sé que tú puedes hacer esto eh, con el dedo a veces, pero la chulería del de iPad, del Apple Pencil, es que es, es bien intuitivo, Tú sigues los movimientos naturales de tu mano y aunque a, que, a veces no queda tan bonito como en este caso, el estudiante te puede seguir, puedes hacer muchos diagramas, puedes escribir, etc. Vamos a otra aquí, a otra... Por ejemplo, en esta figura 4.12, el autor nos está explicando eh, cuatro escenarios que ilustran eh, más operativos nuevos. De Apple para la computadora y para las tablets ya lo traen como parte del sistema operativo. Pero funciona en modelos recientes. Por ejemplo, yo no tengo la última iPad Pro, pero tengo la primera iPad Pro que salió y funciona. Yo no tengo la última laptop, pero tengo creo que la generación anterior a la última laptop. Y me funciona. Pero no, es, no trabaja con modelos. Hay que buscar las especificaciones de SciCard para ver con qué modelos... Es compatible y si uno tiene ese modelo, pero con modelos recientes de tablets y de computadoras, Sidecar, una vez actualizas a Catalina, debo decir, muy buena pregunta, ¿Catalina es el último ah, sistema operativo? Pues no. Catalina es el último sistema operativo de Apple, ahí tiene Sidecar. Y entonces, en el último iOS, tiene Sidecar. Que es el 13, ¿verdad? Eh, creo, sí, creo. Mm. Usuarios eh, de no pueden usar iCard. iCard. SideCard, se llama. Side, de lado, Side, car, Sidecar. De sí, eh, es, es para Apple y es para los últimos sistemas operativos y para los últimos dispositivos que ellos han lanzado. No es necesariamente el último último, se remonta a varias generaciones atrás, pero hasta cierto momento, ¿ok? Una iPad de 10 años de vieja no, no va a hacer esto, por ejemplo. Pero acuérdense, yo me conecté por Sidecar usando el iPad como una extensión de la computadora. Pero yo puedo no usar Sidecar, que es lo que hace mi esposa. Ella no ha actualizado a Catalina. Ella está usando la versión anterior. Ella comienza su sesión con Teams. Se une a la sesión de forma independiente con el iPad y presenta desde el iPad. Vean que no, Sidecar es una opción, no es absoluto tener Sidecar para hacer esto que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que lo traigo como una alternativa nueva. Eh, aquí creo que las, los trazos se reflejan en las computadoras de los estudiantes de forma más rápida, aunque escribir no es tan natural como si estuviera escribiendo en la aplicación del iPad. Ahora mismo yo estoy escribiendo en la aplicación de PowerPoint de Mac OS, no la versión del iPad. Simplemente arrastrando, arrastrándola hacia el iPad y aprovechándome de que en el iPad yo puedo hacer trazos. ¿Ok? Y, y miren, miren este ejemplito para que vean qué útil es. Yo, esta, esta figura 4.12 te presenta cuatro escenarios para ilustrar un ejemplo de inducción. Aquí, eh, eh, para decirles rapidito, la futura retina es el tejido que induce el lente durante el desarrollo embrionario. O sea, una parte del ojo le dice a otra parte del organismo que va a ser otra parte del ojo. Y ahí dejo la explicación. Entonces hay un quinto escenario que la figura no lo trae, que es muy importante. Y entonces yo vengo y le dibujo, le hago esta estructura aquí, que estoy imitando esto, en esta región bien cerca a esta. Y le digo que aquí... Se forma un lente. Y le añado un quinto escenario a la figura. Yo modifiqué la figura. Ellos tienen ahora ese quinto escenario en la misma figura. Otro ejemplo. estos son Yo, yo escogí tres figuras del libro que expliqué tan reciente como la semana pasada. Miren este escenario. Aquí yo les estoy explicando el concepto de morfógeno. Vengo y le circulo morfógeno y le digo que esto es una sustancia secretada por una célula que es esta. Esta célula aquí secreta una sustancia que viaja por el espacio intercelular impactando muchas células, pero que a medida que ella viaja desde la fuente de origen, la cantidad del morfógeno disminuye. O sea que estas células aquí reciben poca cantidad. Estas células aquí reciben intermedia cantidad. Y estas células aquí reciben mucha cantidad. Las células van a responder a la sustancia de la no se está cantidad viendo. que está llegando. Ahora apareció. Ahora. Eh, disculpen, tiene que ser la conexión. Sí, tranquilo. Eh, eh, las células están respondiendo a la, a la sustancia dependiendo de la cantidad de sustancia que llegue a la célula, porque tiene solamente un origen, una fuente. ¿Cuál es la importancia de esto? Que se crean estados 1, 2 y 3, dependiendo de la cantidad, si es poca, intermedia o mucha. Y ellos van siguiendo mi explicación a medida que yo voy anotando en la figura. Imagínense en el caso de mi esposa que da clases de química y está resolviendo problemas constantemente. Eh, para ella es súper útil también. Y ya no podemos dar clases sin este gadget. Y pues esa quería, esa quería que esa fuera mi contribución. Eh, ahora vuelvo aquí atrás. O mi contribución principal es introducirlos al concepto este del bolígrafo electrónico inalámbrico que algunas personas yo sé que ya usan pero no no es eh, no es normal no es comúnmente usado y yo pienso que debería de ser usado más frecuentemente porque es tremenda herramienta y aquí les menciono unas alternativas para aquellos que no usen tablets eh, Apple está el Microsoft Surface Pen y está el el Wacom stylus que se usa en tablets Lenovo. Y entonces, ya creo que consumí mi tiempo y quiero acabar con lo que son mis mi, mi reflexiones, con mis sugerencias o consejos para eh, en esta revolución de tratar de dar cursos presenciales eh, asistidos con tecnologías en línea, número uno, tener la disposición de exponerte a más plataformas. No hay que tenerle miedo a las cosas. En mi caso, adopté Teams. Yo nunca había usado Teams, ni lo había bajado. En biología se creó una revolución de Teams. Usamos muchos ahora Teams. Uh -huh. eh, puedes usar varias plataformas en un curso, pero no tantas al momento de abrumar al estudiante. Por ejemplo, yo pienso que yo ahora mismo uso una combinación de Moodle y Teams. Si me falla Teams para videoconferencias, recurro a Google Meet. Eh, eh, los materiales los tengo en Moodle y Teams. Los exámenes los estoy dando en Moodle. Me ha salido muy bien, pero creo que tengo que recurrir pronto a tener una estrategia alterna. Eh, realizar exámenes de forma electrónica. Ahora, para mí, esto debería de ser la norma. Es excelente. Eh, lo que acabo de ilustrar, la combinación de un bolígrafo digital inalámbrico con una tablet es realmente útil para ayudar a que una clase a distancia sea más comprensible. Realmente ayuda. Y aprovechar los recursos disponibles, tanto institucionales como departamentales. departamentales perdón, institucionales, tenemos una oficina dedicada a esto, hay que eh, hacer buen uso de esa oficina y es excelente recurso, me ayudaron mucho. Y recursos departamentales, siempre en cada departamento hay gente innovando, liderando esta transformación, identificar a esas personas y recibir ayuda de ellas. Y con eso acabo mi participación. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, doctor Traverso. Así que ahora agradecida, eh, pensamos que tres recursos era poco y quizás nos hemos enriquecido muchísimo y tenemos tres, este así que agradecida inmensamente. Ahora nos movemos a la profesora, la doctora Betchabel López, quien también hemos tenido la experiencia, algunos profesores en el caso de administración de empresas, que, que es una buena colaboradora y también nos ayuda a que nuestras estrategias tecnológicas eh, sean más útiles y ella ha, ha integrado una plataforma la plataforma de connect a los cursos de contabilidad que es otra modalidad nueva así que ya lo va a hacer más en esta parte lo va a hacer integrar integrando lo que ya hacen en, en el curso eh, integrando la plataforma de connect así que gracias este doctor traverso y entonces ahora pasamos a la bien, doctora gracias. lópez gracias por esta oportunidad a la doctora pagan y, y a la doctora reyes pues como dijo el doctor yo tampoco soy una experta Así que voy a compartir, pues, mis experiencias, sobre todo eh, la plataforma Connect, que la utilizo eh, en todos mis cursos de contabilidad, pero solamente voy a hacer énfasis en este caso, lo que es mi curso híbrido de este semestre, que es el de contabilidad gerencial. Permiso, que, profesora. Buenas, ¿sí? buenos, buenos días. Pero para Perdón. utilizar Connect, el estudiante necesitaba comprar el libro y por ejemplo yo lo usaba pero ahora no puedo porque la mitad de los estudiantes no lo tienen y es súper bueno pero el estudiante tiene que comprar el libro a macroghiel Sí, lo comprendo lo que pasa es que nosotros en por lo menos lo que es la concentración de contabilidad hay unos cursos como por ejemplo eh, contabilidad eh, básica intermedia lo hacemos en, en gerencial eh, avanzada. Hay unos cursos en particular donde eh, les requerimos por lo menos adquirir la licencia eh, de CONNECT para poder hacer los trabajos, ya sea asignaciones, pruebas cortas, como ya mismo les voy a mencionar. Así que en, y en este curso híbrido de contabilidad gerencial, pues desde el día 1 pues es requisito la licencia con acceso a, al libro, hay unos que prefieren pues, tener el libro y la licencia también, y, y la realidad es que lo estamos haciendo a través de Antoinette, que es la representante uh -huh. a través de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad, pues se puede eh, brindar o eh, ofrecer a los estudiantes al el precio más bajo posible, para, bueno, para ayudarlos a ellos también, así que mis estudiantes del curso híbrido de contabilidad gerencial, pues todos tienen el libro tienen la licencia desde, el, desde que yo se la solicité el día uno, así que por eso hago uso de esa plataforma, claro, mi plataforma primaria es Moodle para este curso, claro y lo que hago es, y lo voy a explicar ahora, es complementar con Connect lo que son las evaluaciones y las prácticas. Le voy a presentar ahora, eh, este es mi curso en Moodle de contabilidad gerencial, así que aquí yo me concentro en presentarle lo que es el material, y aquí yo lo que hago es, eh, déjeme... Eh, compartirla. Este, este es mi curso de compartirla, lo que hago aquí es que le coloco material a los estudiantes, inclusive ellos tienen un trabajo grupal asignado desde el día 1 y van a estar presentando a partir de la semana que viene, así que yo le incluí ahí pues lo que es, es la rúbrica, las instrucciones, los temas por fecha de presentación, etcétera. Lo que quiero presentarles es que aquí en Moodle yo solamente me limito a presentarles el material, presentación en PowerPoint, le grabo un video con esa presentación y lo, yo no me veo en ese video, simplemente lo que se escucha es mi voz explicándole paso a paso el material con ejemplos ilustrativos y uso mucho la repetición, como si yo estuviera con ellos físicamente en la clase. También le incluyo bosquejos in, eh, enlaces que yo encuentro pues, que son eh, útiles y que complementan en, el material, y también le incluyo, eh, dependiendo del tema, un foro para preguntas relacionadas con el material. Coloco también una que otra asignación de algún ejercicio que, ellos qui que yo quiero que ellos vayan desarrollando, ¿verdad? Ahora, utilizo lo que es eh, Connect, no sé si pueden ver ahora que estoy entrando a Connect. Pues aquí en Connect yo tengo mi curso y les voy a explicar por qué lo complemento. Yo lo complemento porque, aunque. Y el profesor mencionó que, que él, él da los exámenes en Moodle, y, y, y yo lo he hecho. Con mi curso de desarrollo reciente, el semestre pasado lo hice. Y la verdad es que al principio fue un reto, pero gracias al doctor Ernesto Soto, pues. este y, la, y su paciencia, pues lo logré y llegué al punto de hacerlo sola, sola, sin, sin ayuda y, y subí a mis exámenes. Lo que sucede. Es que yo tengo actualmente preferencia por dar los exámenes en Connect porque me permite hacerlo de una manera algorítmica. Así que aunque yo le estoy presentando el mismo ejercicio a los estudiantes, ya sea para examen o prueba corta, pero el resultado no es el mismo y, y eso me gusta. En Moodle puede hacerse, eh, en esto y yo lo discutimos, pero es, eh, claro, como nosotros tenemos que hacerlo de cero, pues la realidad es que eh, bien cuesta arriba y dependiendo del tipo de ejercicio, eh, por lo menos en contabilidad, pues lo intentamos Ernesto y yo y a la verdad es que era un reto. Así que ya que mudo, eh, ya te conecto y provee la herramienta, pues decidí quedarme aquí para dar los exámenes y yo lo que hago es que le, le preparo el examen. ¿La? Eh, y con él me permite seleccionar lo que son lo, el, el, el capítulo, el ejercicio, si es un problema, eh, si requiere entra, entradas o simplemente un cómputo. Y es bien interesante porque también me permite colocar un nivel de dificultad pues fácil, mediano, pues, hard, eh, Así que, que lo puedo hacer también de una manera bastante balanceada y me permite también eh, pues hacerlo de manera algorítmica y lo que sería el, el shuffle o barajeado. Pues porque pues yo, yo quisiera tratar de, de, de que ellos contesten con el mayor grado de honestidad posible, así que para eso pues utilizo la herramienta. Otra cosa que me gusta mucho de, de Connect es que ellos pues reciben la puntuación de manera inmediata y es algo pues que a ellos les gusta y lo hago también con las asignaciones. Claro, la ventaja de usar Connect con las asignaciones es que yo les coloco, abro una ventana de tiempo donde yo les doy una semana para que hagan sus asignaciones y ellos la, la someten. Le, me permite dentro de las opciones y los settings, pues por ejemplo, que le dé un hint o que le permita dos intentos, inclusive cuando la asignación vence, pues permite que los estudiantes la puedan utilizar para estudiar y volver pra y, y practicar sin tener que alterar el resultado, y eso le, le gusta mucho, me lo han hecho saber, inclusive cuando en algún momento se me olvida darle un clic a que pueden utilizarla por, para estudiar, pues me lo recuerdan. Así que es algo que ellos le sacan provecho. También me permite hacer uso de lo que es el Smart Book, que es la práctica del capítulo. Entonces aquí yo puedo seleccionar el capítulo, eh, por objetivo, voy a, voy a, por ejemplo, déjeme ver si, si me permite aquí eh, mostrarles cómo sería. Y, y a ellos les gusta mucho hacer la práctica con, con el libro, porque aquí ellos ven, ellos ven todo, ven todo lo que hemos discutido a través de, del capítulo. Yo, le, yo lo coloco como si fuera una asignación, pero yo no le doy puntos por eso, porque no quiero que se vean presionados, simplemente que lo practiquen libremente. Y aquí, por ejemplo, pues yo selecciono el capítulo y cuáles son los objetivos que yo quiero cubrir dentro de esa práctica. Vemos los conceptos, la cantidad de ejercicios por concepto o por, eh, o por objetivo y el tiempo aproximado que le estaría tomando esa práctica. Así que es algo también que a ellos les gusta mucho y, y me lo piden, ellos me lo piden y, y me gusta, me gusta mucho usar la, esta plataforma eh, en complemento con lo que, con lo que es eh, el Moodle saber buenos días uh -huh. este eh, ahora mismo para que estén conscientes los, uh, los compañeros sí. eh, para utilizar la plataforma connect hay que salirse de la plataforma Moodle uh -huh. eh, eh, pues para acceder a ella pero estamos trabajando uh -huh. se está trabajando a nivel central para integrarla dentro ya de la plataforma de manera decir? que el estudiante no tenga que salirse de, de, de esa plataforma de Moodle y poder acceder a la conección okay. así es sí. Va, van a hacer la integración y se está trabajando, se está trabajando con eso. Eh, es que yo le he sacado mucho provecho, nosotros lo utilizamos también en, en contabilidad eh, introductoria 1 y 2 y, y, y ha sido muy provechoso para los estudiantes y a ellos les gusta pues, obtener los resultados de inmediato, practicar y tener acceso a, a la información. Claro, yo como les digo, yo utilizo Moodle como herramienta primaria en términos de material, lo que son las presentaciones, yo grabo los, los videos y los subo en, en screencast, y, y ahí es que llegan directamente a lo que sería el, el Moodle, pero, pero, la, pero la realidad es que yo, por ejemplo, ahora mismo, ante esta eventualidad, pues, estoy trabajando con ellos, las reuniones presenciales, las estoy trabajando y me estoy reuniendo con ellos a través de Zoom. Eh, me gusta mucho la herramienta, eh, los, ve, los puedo ver a todos a la vez, eh, así que me gusta, porque pues, yo les pido, por favor, que, que prendan su cámara, y yo estoy ahí como si estuviera en el salón de clases viendo a todos mis estudiantes, y, y ellos pues participan, hacen preguntas, si hay alguna eh, alguna inquietud, pues yo lo que hago es que comparto la pantalla y abro quizás Word o Excel, y, y, y les hago un ejercicio, eh, o subo el mismo PowerPoint y le voy explicando el ejemplo ilustrativo, pero... Eh, eso es claro, lo que quería compartir con ustedes, si tienen alguna pregunta. Excelente, Bésabeth, por compartir tu conocimiento y experiencia en el tema. También sabemos que eres de parte del grupo inicial, ¿verdad?, que se atrevió a comenzar a ofrecer cursos híbridos y a distancia en UPRH, así que tu experiencia es bien valiosa. Muchas gracias. Sí, como dice Ernesto, eh, la Administración Central está haciendo pruebas, en esta semana se comunicaron para dejarnos saber que todavía han encontrado unas áreas que tienen que mejorar en las pruebas que han hecho y ciertamente nos confirmaron que esperan ya próximamente, yo espero que esta misma semana o la próxima, tener una respuesta pero por lo menos ya está instalado en el servidor de prueba y están viendo cómo funciona con él dentro de la plataforma. Así que eso son muy buenas noticias. Así que vamos a continuar con nuestro próximo recurso. Adelante, Rosa. Hola, sí, gracias Betsaber. Eh, Betsaber también empezó la certificación del primer grupo y nos ha ayudado mucho en la parte tecnológica que le apasiona mucho y a mejorar nuestros cursos, así que agradecida de nuestro departa de Departamento de Administración de Empresa. El otro invitado que tenemos es también un, un este, profesor que también está integrado, eh, trabajó la certificación, pero que también desde hace mucho tiempo, por lo que hemos compartido con él y he tenido el placer de conocerlo, pues ha, ha entrado en, en, en esta en utilizar muchas estrategias para sus cursos y es del Departamento de Inglés el doctor Jesús López Rodríguez. Gracias, profesor. se encuentran bien, así como lo suyo. Eh, básicamente, eh, lo que yo he trabajado con mi curso eh, mayormente ha sido para cómo tratar de que podamos proseguir eh, con, con las clases de una forma más continuada y, y tratar de tener la misma disrupción posible para mi curso. Eh, le estoy leyendo de mi favor con esta, eh, eh, para que tengas una idea. Dice eh, Marco Aurelio, me gustó mucho esta frase que tiene, que eh, muchos de ustedes tal vez ya la conocen, que dice, Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos. Eso me pareció una reflexión muy buena para estos tiempos en que estamos viviendo. Realmente eso nos lleva a, a lo que yo considero que es algo que tenemos que tener pendiente y es que nuestro sistema educativo en estos momentos está al desnudo. Eh, desnudo porque está mostrando cuáles son esas debilidades, cuáles son esas amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Así que creo que estamos en un buen momento para empezar a trabajar con esas cosas. Eh, una forma de hacer esto es, eh, tal vez los que están ya en negocio eh, saben muy bien el, la gráfica del, del SWAP análisis, ¿verdad? El análisis de SWAP, que me dice cuáles son, en toda situación, es bueno uno plantearse cuáles son esas fortalezas que tenemos cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son esos riesgos que tenemos. Eh, eso quiere decir a este nivel que tenemos que hacer un análisis de qué cosas nosotros eh, tenemos control y cuáles cosas no tenemos control. Así que si empezamos por ahí, todo profesor puede hacer eh, un listado de cuáles son las cosas, eh, cuáles son sus fortalezas. Eh, eh, lo que yo he tratado de implementar en mi curso ha sido el, lo que se llama el, el flex classroom o lo que se llama eh, el salón invertido. Este es un buen concepto porque eh, mi filosofía educativa va, va por ese lado. Eh, yo creo que en el futuro tal vez eh, aprenderemos en línea y, y compartiremos y socializaremos en la, en la universidad. Eh, me entiende, me, me explico, eh, muchas veces podemos ah, eh, poner todos los materiales o hay materiales en línea, los videos, los estudiantes pueden ir a ver, ir allí y, y, y bregar ellos mismos ah, con su tiempo, pero realmente esa parte de socialización va a ser bien importante. En estos tiempos va a ser bien de un reto porque precisamente esa es la parte ya, que nos está faltando. Eh, eh, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, en clases de inglés, tienen que entender que para mis estudiantes, estos son estudiantes del primer año, estoy hablando de inglés básico, eh, de inglés. Así que eh, uh, lo primero que yo hago con mis estudiantes es que hago que ellos presenten un perfil uh, uh, de, de ellos, ¿verdad? Eh, esto yo lo hago en una plataforma que se llama About Me sobre sobre ¿verdad? mi persona esa es la primera actividad que yo hago lo bueno de esta actividad es que en X momento uh, tiene un botón que me lleva a su portafolio este yo creo que ha sido la herramienta que más utilidad yo le he dado al crear para mis clases un portafolio eh, yo creo mucho en el portafolio porque realmente es una herramienta de avalúo que permite no solamente al profesor, sino a un ente externo, ver qué tanto ha aprendido el estudiante, cuáles son esos niveles de destrezas que tiene. Realmente como, como profesor de idiomas a mí realmente no me interesa si el estudiante sacó una A, una B, una C en, en, en inglés. Yo lo que quiero saber si ese estudiante se puede comunicar de forma efectiva en, de forma oral y de forma escrita. Así que cuando yo, ah, cuando yo comienzo a evaluar mi curso, eh, pongo énfasis eh, realmente en el portafolio. Cuando yo le presento esta la distribución de notas eh, de todo el semestre, eh, los estudiantes saben que 40% de... De la, de, de la nota final, tiene que ver con el portafolio. Esto yo lo divido en dos partes, el portafolio al principio y el portafolio al final. Eh, y claro, eh, eh, en los exámenes eh, tienen un peso mucho menor. Generalmente yo doy tres exámenes, cada uno vale 10 puntos, o sea, el 30%. Así que, eh, de inmediato el estudiante sabe que puede eh, sacar 100% en todos los exámenes, pero eso no es suficiente eh, para pasar el curso. Así que eso es bien importante que ellos se den cuenta que realmente yo no busco que pasen exámenes. Yo lo que quiero es ¿verdad? que me demuestren que tienen una destreza específica en el idioma inglés. Eh, algo bien interesante me pasó ahora con esta emergencia es que tuve que cambiar a estos exámenes eh, por los ejercicios del libro. ¿Por qué? Porque yo quería saber si los estudiantes, que pues, estaban trabajando de su casa, eh, en mi curso, eh, el, el libro que yo considero que es un buen libro eh, práctico que estamos utilizando en los cursos básicos, va a la par con eh, la plataforma Muro que es la que estoy utilizando. Así que yo lo que estoy tratando de, de lograr con mis estudiantes es que ellos no vean un gran cambio, o sea, que les parezca familiar eh, lo que ellos han estado haciendo en el salón antes ¿verdad? de la emergencia y después de la emergencia, además de contribuir a que el estudiante eh, pueda, eh, pueda independizarse. Así que para mí, eh, a ellos tienen un ejercicio, tienen los portafolios y tienen que lo, lo que yo considero más importante eh, también es que tienen un proyecto uh, de investigación. Este proyecto de investigación eh, tiene para mí una, una relevancia eh, fundamental en los tiempos que, no, que nos encontramos. Eh, el proyecto final tiene que ver con la, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hay 17 metas de desarrollo sostenible, los estudiantes pueden escoger una y hacer una investigación sobre qué persona, entidad, compañía, institución en Puerto Rico está trabajando con esos ODS, esos objetivos de desarrollo sostenible, y eso ellos lo tienen que presentar al final del de, de curso. Eh, en términos de mi comunicación con el estudiante he estado utilizando, eh, como dije, eh, Muro. Eh, tengo mis clases eh, montadas ya en Muro. Eh, y algo bien, bien interesante me ha pasado, la, la idea de utilizar Zoom, no la he utilizado para, para dar clases. Al contrario, utilizo Zoom es para aclarar dudas. Eh, y esto lo conduzco, aunque es una clase de... De, de inglés la conduzco en español. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que el estudiante aclare dudas. Toda duda que tenga acerca de hacer los proyectos, eh, a, a hacer los ejercicios, a, a trabajar con el portafolio, yo quiero que ellos se sientan en la libertad de, de, de hacerme preguntas. Y para mí eso es, eso es muy, muy, pero muy importante. Eh, si sí, yo quisiera resumir eh, ¿Cuál es la técnica que estoy utilizando, la visión que estoy utilizando en estos momentos? ¿Es realmente la, el eslogan, podemos decirlo así, menos es más? Yo creo que lo importante es que lo, que, lo poco que estemos utilizando, lo estemos utilizando bien y con un propósito ah, eh, en específico. Esto nos lleva realmente a lo que estoy trabajando en estos momentos en términos de mi formación como docente y es que en la educación lenta lo que se llama el slow education básicamente la pregunta que me estoy planteando es cómo brindar una educación lenta en un mundo enamorado con la velocidad es algo que podría resultar un poquito controversial eh, pero yo creo que es bien importante en los tiempos en que nos estamos moviendo. Eh, no necesariamente ha, hay que ir tan rápido y, y que se pierde por ir tan rápido. Eh, eh, es una pena que no pueda compartir el PowerPoint que tengo eh, eh, con ustedes, pero hace, hace unos días eh, entré a un webinar, del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Washington, que esto puedo compartir más adelante con ustedes, eh, eh, que habla sobre, precisamente, sobre la, la educación lenta y cómo pensar de forma lenta. Eh, otra alternativa que, utilizando, que he utilizado y que me, me ha sido de gran utilidad, es haber utilizado Facebook eh, con mis estudiantes. Eh, eh, yo tengo grupos privados para todas mis clases. Eh, es increíble lo rápido ¿verdad? que le llega la información porque ellos están eh, siempre conectados. Eso quiere decir que algunas veces yo eh, le escribo algo y ya al minuto, los dos minutos, eh, ya yo tengo al estudiante contestando. Así que eso me ha sido de, de gran utilidad. Otra de las eh, del webinar eh, que me ha resultado y que también pienso compartir un poquito más adelante, creo que ya a Liz le envié el, el, el, el vínculo, es el webinar de docencia en línea eh, de la Universidad de Oberta en Cataluña. Es un tremendo webinar que dice enseñar y aprender en línea superando la, la distancia social. Eh, así que ese, ese se, lo, se lo aconsejo bastante. Muchas veces el portafolio es un sitio donde yo le digo al estudiante, pues mire, todo lo que usted haga, todo lo que lo vaya a evaluar, yo quiero verlo en el portafolio. Eso, eso me permite a mí un solo sitio donde yo pueda ver el progreso de, de, del estudiante. ¿Verdad? Y no me estoy moviendo... Eh, tanto entre todas las plataformas. Así que yo quiero ver esa evidencia, yo quiero ver qué, realmente qué ha hecho ese estudiante. Eh, eh, así que hay eh, lo bueno, por ejemplo, de haber creado grupos en plataformas sociales es que eh, todo el mundo, eh, por lo menos en Puerto Rico, tiene su celular. Así que si un estudiante tiene un celular eh, puede, puede conectarse. Así que Básicamente lo que yo he hecho es utilizar tres plataformas eh, para agregar para con mi En la comunicación diaria utilizo las redes sociales, que es como ellos están acostumbrados. Claro, ahí lo hago en, en inglés, eh, porque para ellos es una práctica. Yo no le permito a mis estudiantes cuando se comuniquen en, en las plataformas que lo hagan en, en español, porque les resulta como, como una práctica. Eh, utilizo muros como un, como un banco de los materiales. Ahí ellos van a encontrar eh, los videos, van a encontrar las lecciones, las grabaciones. Eh, claro, eh, yo tuve la suerte que ya había adelantado ese material, que cuando entramos en emergencia, lo único que tuve que hacer es subir esas grabaciones, esos, esos videos a muro lo que resultó relativamente fácil, si ya uno tiene el material, y claro, entonces utilizo Wix, que es la plataforma de un portafolio como, uh, como la evidencia de avalúo, eh, y, y eso es lo que yo quiero que el estudiante entienda. Nos comunicamos en redes sociales, doy clases eh, como si estuviera en el, salón, en el salón con muro, y usted me entrega su trabajo en... En Wix, claro, yo lo podría hacer por, yo lo podría hacer por Muro, pero hay una cosa que me gusta del portafolio, realmente a mí no me interesa decirle, ah, usted tiene que entregar tanto trabajo a tal hora y si no se, o sea, yo creo que eso, eso es una educación apurada, ponerle fecha de límite, tiene un examen y de corto, eh, claro, yo estoy hablando de un idioma que a largo plazo yo lo que quiero ver es el dominio que tiene el idioma que el estudiante tiene el idioma, y no necesariamente todos los estudiantes van al mismo nivel. Así que, para mí la evidencia final es al final, cuando yo, hablo, cuando yo eh, vea ese portafolio. Es lo que realmente hacen los artistas. Cuando un artista va a buscar un trabajo, nunca le van a decir, mira, ¿qué tú sacaste en inglés? ¿verdad? ¿Qué nota tú sacaste en inglés? Lo que le van a decir es una pregunta bien fácil. ¿Cuál es tu destreza de inglés? ¿Tú hablas inglés? ¿Y qué va a contestar para el estudiante? Ok, sí, hablo inglés. Ok, muéstrame tu trabajo. Si usted me muestra su trabajo, yo puedo saber cuál es tu destreza. Así que cuando yo vaya a dar mi nota final, eh, la evidencia está en el portafolio. Esa evidencia no es solamente para mí. Esa evidencia está para cualquier entidad fuera que quiera... Quiere saber, profesor López, que usted quisieron sus estudiantes eh, durante, durante este semestre. ¿Dónde está la evidencia? Déjeme ver esos trabajos. Y ahí está para el mundo verlos. Y para ellos también. Y claro, eh, es una pena que no haya compartido, no haya podido compartir eh, cómo luce mi portafolio, porque el portafolio tiene eh, diferentes partes. Trabajo asignado, tiene, por ejemplo, reflexiones. Eh, tiene, por ejemplo, trabajo final, y mejor trabajo durante el semestre. Así que yo tengo, un, creo, una diferente página para que los estudiantes vayan eh, demostrando la diferente destreza. Así que básicamente eso, eso es lo, eh, lo que he estado utilizando. Eh, y como dije, eh, estoy tratando fuertemente, porque yo sé que esto de la tecnología se va, va a aumentar... Y, y dentro de este juicio, dentro de este compartir de herramientas, yo creo que podría perderse una educación significativa. Por lo menos desde mi punto de vista, una buena educación es una educación lenta. Una educación donde el estudiante tenga tiempo para pensar, una educación donde el estudiante tenga tiempo para utilizar su pensamiento crítico. Después me puede mostrar su mejor trabajo, y yo sabré si tiene la destreza, ¿ha adquirido la destreza o no ha adquirido la destreza. Gracias. Eh, muchas gracias, doctor. Ahora elis va a ser la, la parte de cierre. Eh, en cierto modo, pues lamentamos que no haya subido la presentación, pero a la misma vez fue una reflexión interesantísima. Eh, y lo que trajo José Eugenio, eh, estamos todos así, yo siento eh, mucha ansiedad también, mucha preocupación, así que esto, y como dijo Traverso, el profesor Traverso, no sé, él dice, no sé cuándo voy a ser un experto, yo decía eso al principio, pero ya eh, acepté que todos los días este, tengo que estar aprendiendo, unos días a paso más rápido y otros días a pasos bien lentos y frustrantes, así que, Está, estamos todos en eso y es, es parte de, lo, de uno de los objetivos del comité, del grupo, porque no queremos llamar ni comité una comunidad, de que podamos también trabajar como grupo y colaborar. De hecho, algunas de las cosas que hemos hecho entre compañeros este es nosotros, por ejemplo, llamarnos, yo llamé a una compañera y practiqué Google Meet antes de yo hacerlo para asegurarme que, que iba a ser mejor eh, trabajo con los estudiantes, o sea que que logremos quizás desarrollar alguna afinidad en cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Así que los dejo. Muchas gracias al doctor López y a Eugenio por traer una preocupación que yo creo que es de todos. Y los lo, lo dejo con la, a la orden, José, lo que podamos ayudarte siempre a la orden. Y lo dejo con la doctora eh, Liz Fagan, que dicho sea de paso, el hecho de que, que Liz también tenga un doctorado sí. en educación nos ayuda a que este proceso sea... Este más formativo para aquellos que no tenemos preparación en el área de educación. Gracias, doctora. Eh, yo no quiero tomarles mucho tiempo, ciertamente quiero agradecer a todos los recursos y a todos los que han participado de este excelente eh, adiestramiento, eh, ha servido de reflexión para todos. áreas que estamos repasando, áreas que estamos aprendiendo y otras a mejorar, como iniciamos en un principio el diálogo, nuestro propósito de este primer encuentro es iniciar los trabajos, en relación a la formación de lo que es una comunidad de práctica en educación a distancia. Así que yo solamente lo que les voy a pedir es que ustedes reflexionen sobre este ejercicio y nos compartan su interés en participar de la comunidad de práctica. Si ustedes quieren formar parte de la misma, nos los hacen llegar a saber, ¿verdad? A través de correo electrónico o aquí mismo prenden el micrófono y dicen que sí o envían un mensaje de chat. Para entonces ese grupo inicial pueda ir formando lo que es los objetivos a trabajar, ¿verdad? Nosotros queremos atender, como dijimos en un inicio, las áreas a mejorar, destacar las mejores prácticas, pero también vamos a destacar aquellas cosas que no están funcionando y que podríamos mejorar. Y de igual forma pueden haber otros temas que podemos trabajar como comunidad. Así que esta es una, una iniciativa bastante innovadora en UPRH. Yo pertenezco a la Junta Representativa de Educación a Distancia UPR y ellos como grupo habían mencionado que habían tratado de hacer esto a nivel sistémico, no se había podido dar. Y yo les dije que dependiendo cómo nos fuera en nuestra formación, nosotros podíamos también servir como ejemplo, ¿verdad? A, a otros recintos en cuanto a esta dinámica de compartir experiencias, ayudarnos unos a otros, tener enlaces. Y obviamente con el enfoque principal de mejorar la práctica académica. Pues nada, no quiero tomarles más tiempo. Agradecer también a la doctora Reyes por, por asistirme ¿verdad? en este proceso de mejorar la actividad. A nuestro compañero, a nuestro grupo de, de educación a distancia, que tenemos varios representantes aquí disponibles como Ernesto Milagrito. Eh, sabemos que todos estamos bien, bien comprometidos con estas iniciativas, así que ahora nos despedimos.